Gracias por seguir junto a Avia Yala Reporta. Es momento de hablar de temas políticos. Hemos invitado a la diputada y jefa nacional del Movimiento al Socialismo, Betty Yañíquez, para que justamente nos hable respecto al tema de los resultados, una vez conocidos, de las elecciones primarias inéditas que se han vivido el domingo. Y vamos a aprovechar para también para hablar de otros temas. Diputada, buenos días. Muchas gracias por la invitación tener oportunidad y un contacto directo con la población y e a informar, ¿no? Estas elecciones del 27 de enero fueron inéditas, históricas, que tuvo un solo ganador, el pueblo boliviano, porque tomes en cuenta de que nosotros del 2005 atrás estábamos acostumbrados a una democracia pactada, pero posteriormente ya viene una democracia participativa donde el voto del ciudadano boliviano tiene valor. Antes del 2005 el voto del ciudadano boliviano no tenía ningún valor. Ese voto era concertado, era negociado en la asamblea, con maletines negros inclusive. A eso estaba acostumbrada la oposición. Ahora esta democracia viene desde los partidos políticos políticos, ya no habrá ese dedazo, ya no habrá esa imposición de candidatos simplemente por padrinazgo o a veces también por cuestiones económicas. Eh, la democracia dará lugar a que el voto del militante tenga ese valor para que eh, los binomios, que, el binomio que se elija será el que represente en elecciones generales. Ahora, diputada. ¿Cómo se ha comportado el militante del movimiento al socialismo en estas elecciones? Han obtenido a, alrededor del 45,5% de sí. los votos de los militantes inscritos. ¿Fue un error decir antes de las elecciones, vamos a superar el 50%? Eh, no, no fue ningún error. Lo que pasó es lo siguiente, de que se saca... El 45.5% que prácticamente constituye un éxito y un triunfo. Le voy a decir por qué. Porque en primer lugar, para estas elecciones primarias, la gente no estaba obligada a asistir. Segundo, como, ser la, eh, como era la primera elección primaria, era algo inédito, no estaba debidamente informada la gente. Faltó tiempo también para la información. Ahora, si tomamos en cuenta y hacemos un parámetro con otros países, no yendo lejos, elecciones generales en Chile igual son voluntarias. ¿Con cuánto sube el presidente Piñeira? Con más del 40%. Cuando las elecciones no son obligadas para que pueda emitir su voto el, el, el militante eh, o el ciudadano en las elecciones generales, eh, se dan ese tipo de porcentajes. Tómese en consideración de que gobiernos anteriores del 2005 subían a, a la presidencia con el 20%. Consiguientemente, ahora que era un día normal porque prácticamente las labores como cualquier domingo eran voluntarias las participaciones, se nota de que el movimiento al socialismo es el partido organizado a nivel a nivel nacional, tiene presencia en los nueve departamentos, tiene presencia orgánica, territorial, se hizo una radiografía y esa musculatura realmente se debe tomar de relevancia y agradecer a esos más de 450 mil soldados del proceso de cambio. Realmente yo creo que fue un éxito estas primarias, uno, porque se dio un acta fundacional de las primarias. Las primarias no vinieron para desaparecer, las primarias vinieron para quedarse y esas, esas primarias dan lugar a un triunfo de la democracia, no del MAS ni de ningún otro partido político, sino del pueblo boliviano y fiesta de la democracia, como dije en alguna oportunidad. Los números son realmente demuestran... La, ...la diferencia en cuanto a la militancia... ...450 el movimiento al socialismo... ...y el siguiente en cantidad... ...es el movimiento demócrata social... ...a través de la Alianza Bolivia dice no ...con unidad nacional... ...que 11 más o menos militantes... ...han asistido a las urnas... ...y por debajo está... ...comunidad ciudadana que encabeza Carlos Mesa... Eh, ...con 4 es decir, el 10% de eh, lo que ustedes... ...no, el 1% de lo que ustedes han obtenido... ...como movimiento al socialismo... ¿Más o menos esperan este tipo de diferencias y cifras a lo que van a ser las elecciones de octubre? Claro, es una radiografía de lo que va a ser octubre. Eh, justamente aquí demu se demuestra la musculatura, como decía, del movimiento al socialismo, un partido organizado a nivel nacional que prácticamente ofrece un programa de gobierno, ofrece con hechos su gestión de gobierno, cuando éramos últimos en tema de crecimiento y primeros en otros aspectos como corrupción y demás, se invierte. Ahora somos uno, un referente en cuanto a crecimiento, no lo dice el MAS, justamente organizaciones llamadas por ley como la CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Estamos en esa área de crecimiento justamente de la mano del binomio, Evo Álvaro. Yo creo que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Eh, lastimosamente tenemos una oposición que generalmente no es constructiva. Ahora, diputada, ayer ha renunciado una vocal, una renuncia más que se suma a la lista de los vocales que han renunciado al Tribunal Supremo Electoral. La carta de renuncia dice que por cuestiones éticas y de visión de lo que es la democracia. ¿Cómo han tomado esta renuncia. Bueno, la renuncia se ha dado, tomando en cuenta de que ya se venía esta, esta renuncia, eh, viéndose las declaraciones de esta señora ex vocal. No constituye ninguna crisis, no constituye ningún momento caótico como quieren hacer ver, existe quórum. Y la normativa dice que mientras exista quórum, ni siquiera se requiere eh, elegir una, una nueva persona en su lugar. Así dice la ley. Consiguientemente, existiendo vocales elegidos legalmente, eh, tiene que continuar su labor el Tribunal Supremo Electoral, eh, eh, de su trabajo consciente y de cara al pueblo. No constituye ninguna crisis eh, la renuncia de esta señora. Diputada, ¿existen presiones por parte del gobierno hacia los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Ninguna. Más bien hay presiones que ha denunciado la señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral que son públicas, donde se la discrimina por su origen y... Ese tipo de presiones sí existe, pero es de parte de la oposición, que no se acostumbra que hoy en día los tiempos han cambiado, estamos en tiempos de integración, en tiempos donde las grandes mayorías en Bolivia ocupan los sitiales que antes eran solamente reservados para determinadas familias o para una élite. Claramente, María Eugenia Choque hizo conocer a la opinión pública que es justamente presa de todas estas presiones en cuanto incluso a discriminación racial. Diputada, eh, en cuanto a gestión y promesas de campaña, una eh, que usted proponía para eh, la circunscripción que representa acá en la ciudad de La Paz era la casa judicial en la zona sur y ya se ha materializado esta promesa. Es, es difícil hablar de... Que se cumplan promesas de los diputados o diputadas porque generalmente quedan en el olvido. Sí, ese punto es importante. A veces hay gente que promete de todo, pero muy difícilmente cumple. En este caso, eh, el, el trabajo de los diputados es fiscalizar, ¿no? eh, legislar y gestionar. Y en ese trabajo de gestión se ha realizado justamente este trabajo y que sea oportuno para agradecer a las autoridades del Consejo de la Magistratura, igualmente del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente al Tribunal Departamental de Justicia, como también al Departamento Financiero del órgano judicial, que eh, nosotros enviamos diferentes cartas, oficios desde el 2015 y es, son estas autoridades de esta última gestión que han oído y que están dando lugar a que hoy se cumpla con un sueño anhelado de todos los ciudadanos de la circunscripción 7 porque eh, ir hasta el centro a derechos reales era prácticamente todo un problema, tomando en cuenta la distancia. Y cuando hay otros lugares como la ciudad del Alto, incluso zonas como Miraflores, ya contaban con esta descentralización. Y lo que estaba faltando es justamente algo así, donde tenga que eh, desenvolverse derechos reales, eh, juzgados y demás. Muchísimas gracias a estas autoridades que han dado lugar a que el pueblo boliviano en general y, y específicamente el, la gente, los ciudadanos y ciudadanas de la zona sur, contemos ya con este edificio que facilitará muchos trámites. Por eso me siento contenta porque en mi campaña hablamos de siete pilares y justamente como usted dice, hay muchos diputados que... Y no solo diputados, no candidatos que ofrecen todo y, al y después se olvidan. Eh, sí, yo antes de concluir mi gestión eh, voy a hacer una rendición con referencia a los siete pilares y el trabajo realizado, porque yo creo que es un compromiso conmigo misma y con la ciudadanía que como diputada uninominal ha confiado su voto. Y la única forma de devolver esa confianza al pueblo es con trabajo. Diputada, ¿cuándo va a ser la inauguración de esta Casa Judicial en la zona sur y, y dónde está ubicada? En la 12 de Calacoto, es a las 10 y media el día de hoy y el pueblo boliviano está invitado. Diputada, muchas gracias. Las puertas de Avia la Televisión siempre abiertas para que toquemos diferentes temas de la realidad política y social de nuestro país, más aún... En este año va a ser bastante interesante, diputada. Muchas gracias. A sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y felicidades también porque eh, es importante que se empiece a trabajar en este tipo de temas. Como usted decía, la función de los asambleístas es... Eh... Fiscalizar, pero también gestionar. Y sí. esto es una muestra de gestión, lo que van a inaugurar hoy. Mil felicidades. Gracias. Estuvimos con eh, la diputada Betty Yañiques, quien es jefa nacional del Movimiento al Socialismo, hablando de varios temas. Uno de ellos, los resultados de las elecciones primarias inéditas que se llevaron a cabo este domingo, pero también acerca de la inauguración de la Casa Judicial que eh, será en la zona sur, acá en la Ciudad de La Paz, hoy a las diez y media, una de las promesas de campaña de la diputada Yañique.